Bienvenidos al canal de Bluni, yo soy Sergio, vamos a hablar de fregaderos. Primero vamos a hablar de materiales, entonces vamos a ver los fregaderos de acero, vamos a ver los fregaderos sintéticos, vamos a ver los fregaderos de porcelana y luego por supuesto se nos quedarán en el tintero algunos fregaderos, algunos materiales como pueden ser los de Solid Surface que son otros materiales que puede haber fregaderos y otros que no nombraremos que son totalmente minoritarios y que se colocan en muy pocas ocasiones como puede ser los de fibra de carbono. Vale. Entonces, fregaderos de acero. Fregadero de acero, lo primero que pensamos es un fregadero de acero inoxidable. Vale. ¿Qué ventajas tiene un fregadero de acero? Un fregadero de acero tiene la ventaja de que es económico. En general, los fregaderos más baratos van a ser fregaderos de acero inoxidable. No se oxidan, no se pinchan y ya está, lo tienes bien. A nivel de precio, hay fregaderos más caros y fregaderos más baratos. En un fregadero de cubeta, que es un fregadero que no tiene escurridor, digamos que lo que vas a pagar va a ser el grosor del acero, la calidad del acero. El acabado del acero, si tiene algún acabado especial y sobre todo lo que más determina el precio en los precios bajos y medios es el radio del fregadero. Entonces el radio del fregadero es la curvita que hace el fregadero que cuanto más se acerque a un 90 grados perfecto, más caro va a ser el fregadero. Aparte de eso, evidentemente pagas el tamaño y realmente el fondo, prácticamente todos van a ser fondo 20 centímetros. Si bien es cierto que los fregaderos de equipamientos de obra nueva, hay fregaderos muy económicos que para ahorrarse un poco de material tienen menos fondo del normal y pueden tener fondo 16, fondo 18 centímetros, pero lo habitual es que sean de 20 centímetros. ¿Qué ventaja tiene el fregadero de acero? Pues lo que hemos hablado, que es económico y que no se va a pinchar y ni se va a agujerear, entonces es un fregadero que lo tienes para toda la vida, está muy bien. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues bueno, el primero de ellos es que es plateado. Entonces, a nivel de diseño en tu cocina, va a ser plateado. ¿Qué otro inconveniente tiene? Que se raya. Entonces, muchas veces pasa que ponemos un fregadero de acero y dice el cliente, ¡ay! ¿Que se me ha rayado? Bueno, pues se ha rayado y es la primera raya. Al cabo de ocho meses de usarlo, estará completamente rayado y para siempre rayado. Entonces, pues bueno, lo tienes bien y es una muy buena solución. Aparte de los fregaderos de acero en color plata, Vamos a tener algunos fregaderos de acero a los que se les da un tratamiento para que tengan color. Particularmente en un color más que negro, vamos a decir, una entracita, un cobrizo o un dorado. Estos tratamientos son tratamientos de PVD, lo puedes buscar en la Wikipedia lo que es PVD. Que es un tratamiento eh, a través de electricidad para que la capa de pintura se pegue y luego no se despegue. No es pintura al uso normal, no han pintado con una brocha. Entonces, eh, son muy chulos, son un poco satinados todos, no son ultramate ni mucho menos y se van a rayar igualmente, entonces, si te preocupa ver una raya en tu fregadero, pues eh, no es el producto más adecuado, si no te preocupa ver esa raya, o esa segunda raya, o esa tercera raya, pues bueno, el PVD es bastante resistente, pero no es antirrayas. Aparte de eso, que tenemos? Tenemos algunos fregaderos de acero con acabados especiales, como un acabado de especie de granallado. Entonces, por ejemplo, este que estáis viendo aquí es un fregadero que tiene ese acabado. Esta es una cocina que montamos hace bastante tiempo. Entonces lleva un granallado que no hace que no se raye sino que no veas la raya. Entonces, este fregadero, pues bueno, cuando se raya si la buscas, la encuentras, pero está mucho más disimulada que en un fregadero normal. Entonces, bueno, fregaderos de acero bien vistos. Luego tenemos los fregaderos sintéticos. Los fregaderos sintéticos son los fregaderos de colorines. Entonces, esos fregaderos básicamente yo diferencio tres grandes categorías. Los que son puramente plastiqueros, ¿vale? Entonces, esos se van a rayar completamente. Algunos de ellos son en colores chillones, un morado así potente, un amarillo, un naranja, y además suelen ser brillantes. Luego tenemos otra línea de fregaderos que va a ser un fregadero que lleva parte de plástico, una parte muy importante de plástico, y algo de mineral, pero la parte de plástico es más importante. Entonces, tú tocas ese fregadero y la temperatura del fregadero no es fría, es un fregadero que está a temperatura normal. ¿Cómo lo diferencias? Pues, generalmente, la marca que tiene fregaderos de este tipo también tiene fregaderos de los buenos. Entonces, ¿cómo diferenciar uno de otro? Por el precio. El que va a ser con más carga mineral va a ser más caro. Entonces, estos fregaderos existen, son relativamente económicos en comparación con otros, son un poco más caros. Se van a rayar más y ya está. Pero bueno, lo puedes poner. Pero por poco más ya tienes el que es 100%, o sea, 100% no, perdón, es que el que lleva más carga mineral. Y estos son los que montamos habitualmente en muchas cocinas. Entonces, son a distintos colores, son mate. Y eh, bueno, eh, ya está. Entonces, puedes decir 200 colores, son mate. Y aunque se supone que no se rayan, en el fondo sí que se rayan, pero se rayan muy poco. Es decir, si tú coges una linterna y al cabo de dos años usas el fregadero, le pasas la linterna al fregadero y miras con detenimiento, verás que alguna raya hay. Pero realmente hay poquitas rayas en estos fregaderos. Hay que contar con que si tú tienes un anillo de. Con un diamante y lo pasas por el fregadero, el diamante lo raya todo porque es más duro, ¿me explico? Entonces sí que es rayable, pero a nivel de en comparativa con el acero, pues es mucho más difícil de rayar que un fregadero de acero. Entonces da un resultado muy bueno. Dentro de estos fregaderos encontraremos algunos modelos últimamente que lo que es el desagüe y lo que es la, el rebosadero también viene a color de fregadero. En ese caso no están hechos del mismo material, sino que van a estar con un acabado mm, mm, mm, que muchas veces puede ser simplemente un vinilo o pueden estar medio pintados. Entonces, la válvula y el rebosadero, ¿no acción un se, ¿Se rayarán o no se rayarán? Pero serán para toda la vida, me explico. Mientras que si lo pones a color, pues bueno, de nuevo tienes el inconveniente que teníamos en las válvulas y en los rebosaderos de los fregaderos que estaban eh, pintados con PVD. Entonces tienes ese pequeño inconveniente, pero solo en la válvula y solo en el rebosadero. Entonces, pues bueno, es una... Muy buena solución, que funciona muy bien, que da muy buen resultado, que es fácil de limpiar porque luego también el fregadero de acero, por ejemplo, mmm, va a ser un fregadero que a nivel de cal va a tener más problemática y esto es a nivel de limpieza, digamos que los colores más delicados van a ser el blanco. Y el negro, el blanco por manchas tipo tomate, que eh, bueno, si dejas una mancha de tomate una semana puede que el material absorba un poquito y se queda, sea difícil de sacar luego esa mancha o directamente no se pueda sacar, pero para un uso normal, si tú limpias el fregadero normalmente, pues ya está. Otra cosa es que dejes una mancha demasiado tiempo, que te puede pasar en el interior de una nevera, en el fregadero, en la encimera, si tú dejas una mancha mucho tiempo puede que acabe absorbiendo. Y luego ya, eh, aparte de eso, el negro. El negro, de nuevo, tiene problemas de la cal. Por eso encontraréis que hay acabados negros que llevan como una brillantina para disimular un poco la grasa y un poco el tema de la cal. Y otros que son negros auténticos eh, ultramate, ¿por qué? Porque lo demandáis, porque el diseño quiere un fregadero negro absoluto y entonces, pues bueno, se pone un fregadero, un fregadero negro absoluto, pero tiene ese pequeño inconveniente. Vale. El radio de estos fregaderos también hay que saber... ...que nunca va a llegar a 90 grados y va a tener un radio fijo. Así como en los fregaderos de acero, sí que diferentes radios en general... ...en los fregaderos sintéticos el radio va a ser fijo, me refiero... Va a tener ...muy poca diferencia, va a tener un radio X, el que sea de la marca... ...y en esa va a ser toda su gama de fregaderos sintéticos. Muy bien. Finalmente nos quedan los fregaderos de cerámica. Estos fregaderos, pues bueno, es lo que se usaba hace muchos, muchos, muchos años... ...hoy en día, pues bueno, sigue habiendo marcas que siguen haciendo este tipo de fregaderos... ...sobre todo para cocinas de estilo vintage... Estos fregaderos se pueden poner bajo encimera, eh, luego hablaremos de los encastres, y entonces pues, bueno, se coloca como un fregadero normal pero pesa muchísimo y entonces hay que dotar al fregadero de una estructura metálica atornillada a la pared o al mueble que lo soporte porque solamente pegándolo por debajo de la encimera pues pesa demasiado. La válvula del fregadero está más al centro y el inconveniente un poco que tiene es que es cerámico, entonces son unas cerámicas especiales, por lo menos las de marcas de prestigio, evidentemente un fregadero eh, sin marca de eh, cerámica va a ser cerámica normal y corriente, entonces esas cerámicas especiales están diseñadas para tratar de aguantar un poco mejor los golpes porque el fregadero de acero, si golpea se abollará pero no se va a rajar. El fregadero sintético sí que si se golpea puede llegar a fisurarse. Algún fregadero hemos tenido que cambiar por golpe de que se ha quedado una olla adentro y se ha rajado y ha goteado, ha empezado a tener un poquito y ha habido que cambiarlo. Pero en este caso eh, bueno es el material más delicado. Y luego lo que más estamos acostumbrados a ver es este fregadero colocado... Eh, no por debajo de la encimera, sino por encima, de manera que la encimera acaba, viene el fregadero y luego la encimera continúa. Entonces, pues bueno, hay que ser consciente de que en Instagram y en las redes sociales, cuando vemos estos tipos de flores, dicen, oh, qué bonito, qué chulo, qué guay, qué bien queda, son fotos, las fotos son editables, no como un vídeo, que es más difícil de editar, también es editable, pero más difícil, y entonces, este fregadero viene de un proceso de cocción, es decir, el fregadero es mucho más grande cuando, antes de entrar al horno que cuando sale del horno, y ese proceso de cocción el tamaño del fregadero, como en un lavabo de porcelana y como en todo, es un proceso que se reduce el tamaño y, en consecuencia, el tamaño no es uniforme. Es decir, así como un fregadero sintético o un fregadero de acero tú lo puedes colocar y tiene un nivel de precisión en función de lo que pagas por el fregadero muy bueno, aquí la precisión no es absoluta y entonces en ese tipo de fregaderos hace falta silicona. Entonces hace falta silicona para rematarlo y el chorro de silicona será más grande o más pequeño en función de lo recto que haya salido el fregadero del proceso de cocción. Entonces, es un fregadero que además no va a tener unas medidas estandarizadas y por tanto, el día que ese fregadero se coloca, hace falta silicona y el día que ese fregadero se rompe, ya verás tú, si buscas un modelo de fregaderos en porcelana, que tienen medidas extrañas. No, son una, no es un fregadero de 50 ni de 60, sino que de repente son fregaderos de 78, de 81. Entonces, pues bueno, son medidas extrañas que hace que luego, pues bueno, eh, tengas que volver a ponerte... Ese mismo modelo de fregadero sí existe, porque esto no lo hemos dicho todavía en el vídeo, pero eh, el fregadero es para toda la vida porque va a durarte mucho y, sobre todo, porque el agujero que se hace en la encimera para ese fregadero es para ese fregadero. Si el fregadero es ovalado y tiene un escurridor, por ejemplo, se va a hacer un agujero ovalado. Entonces, si luego quieres poner otro fregadero o haces el agujero más grande o pones el mismo modelo, pero no puedes cambiar de modelo de fregadero alegremente. ¿vale? En resumen, el porcelánico es delicado, requiere usar silicona para ponerlo y la anchura y las dimensiones del fregadero no son estándar en el mundo de la cocina, sino que vienen de un mundo más antiguo. Y entonces, pues bueno, eh, a la hora de sustituirlo en el caso de que se te rompa, pues como el mueble y la encimera se habrá hecho para ese modelo concreto, será muy complicado o más complicado sustituirlo. Básicamente, si encuentras el mismo modelo, estás bien. Y si no encuentras el mismo modelo, pues bueno, habrá que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer para sustituirlo. Aparte de eso, otros fregaderos como ahora, pues los fregaderos de Soy Surface, marcas tipo Corian, tipo LG, que tienen fregaderos del mismo material que la encimera y que en consecuencia se pueden soldar a la propia encimera y vienen sin junta. Esto también se puede hacer con los de acero inoxidable cuando compras una encimera de acero inoxidable. Entonces una encimera de acero inoxidable sí que permite tener un fregadero de acero inoxidable que va perfectamente soldado y que no tiene junta en la encimera. Vale. Respecto a la colocación, el fregadero puede ir por debajo de la encimera, por encima de la encimera y enrasado y también, por supuesto, podéis soldado, que es una forma de enrasarlo porque queda perfecto. Entonces, por debajo, de, por debajo de la encimera, pues fenomenal, lo pones por debajo de la encimera y puedes arrastrar la suciedad de la encimera con la valleta y la tiras toda dentro del fregadero. Puede ser tanto solo la cuba como cuba y escurridor, pero ahí hay que tener más cuidado y ver si se puede poner o no se puede poner. El estudio de cocina con el que trabajes, el profesional que te haga la cocina, será el que te diga si efectivamente en ese diseño de cocina se puede o no se puede porque no siempre se puede. Si lo ponemos por encima, pues bueno, hay fregaderos de acero que tienen lo que se llama óptica enrasada y es que prácticamente solo suben de la encimera 1 o 2 milímetros o 3 milímetros, dependiendo el espesor del acero. Con lo cual sí que puedes llegar a tirar los residuos de la encimera al fregadero si coges suficiente velocidad, ¿vale? Entonces lo tenemos bien. En el caso de los fregaderos de porcelana o los fregaderos sintéticos, el grosor va a ser más alto y en consecuencia no puedes tirar los residuos porque chocan con el con ese centímetro, centímetro y medio de altura que tiene el fregadero. ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de los fregaderos enrasados. Esta parte es más complicada. Entonces, los fregaderos enrasados suelen hacerse con fregadero de acero que es enrasado. También existen fregaderos sintéticos preparados para enrasarse. En cualquier caso, la precisión del fregadero es una. Es decir, no todos los fregaderos se hacen con la misma precisión. Los fregaderos económicos tienen más o menos X milímetros y más o menos X rombo. Es decir, no todos son perfectos. Mientras que los fregaderos que son más caros, hay algunas marcas en algunos modelos concretos que son muy precisos. En cualquier caso, luego está la precisión a la hora de hacer el agujero de una encimera. Entonces, para enrasar un fregadero, pues es complicado. Y en el 100% de los casos, hace falta silicona. Nunca jamás, ni en ferias, ni en otras tiendas, ni en ningún sitio, he visto un fregadero enrasado que quede perfecto. Además del sobrecoste, de enrasarlo, eso que coste de enrasarlo, también es importante. Entonces, en general, fregaderos enrasados no montamos nunca y siempre montamos o bajo encimera, o sobre encimera o sobre encimera de los que son óptica enrasada, que prácticamente parece un enrasado, pero no lo es. Bueno, espero que este vídeo sobre fregaderos os haya solucionado muchas dudas. Si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle al like y si os gusta nuestro canal, no olvides suscribirte al mismo. Preparamos otro vídeo a continuación, que si no lo hemos publicado todavía, no estará publicado, pero lo publicamos después sobre grifos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo.